Bueno, buenos días y, y gracias a todos por estar aquí. Eh, hemos conseguido hacer, eh, montar un programa de aceleración y la idea aquí es, eh, vamos a estar, contamos con Todd, que también nos ha estado ayudando mucho para hacer este programa y con Gustavo Fuster, de Hoffman. Y lo que vamos a hacer aquí es, sobre todo, intentar que preguntéis las dudas que podéis tener para acceder a esta aplicación y para, y, y para ver que si esta ayuda es la mejor para vosotros, ¿no? este eh, he es un, un trabajo conjunto de mucha gente y lo que vamos a intentar es que transformar empresas eh, que tienen potencial en, o startups que tienen potencial en empresas eh, que ya eh, vendan y que tengan un producto que sea, que ayude a la sociedad eh, ahí tenéis la URL eh, la, la, el vínculo a la página y las aplicaciones terminan el 28 de mayo entonces por favor que nos preguntéis si tenéis cualquier duda eh, ...porque después del 28 de mayo no vamos a poder aceptar más solicitudes... ...entonces, eh, nada, simplemente que sepáis que es un programa eh, que intentamos que sea adaptado a vuestras necesidades... ...lo hemos eh, estructurado en ocho módulos para que también elijáis la parte que más os interese... ¿no? ...porque sabemos que el tiempo es muy importante para la empresa y no podéis perder ni un minuto... ...y además la alternativa que eh, cojáis en cada momento... Eh, ...condicionan vuestro desarrollo futuro. Entonces, eh, tener a las personas clave que os pueden ayudar... ...en el momento adecuado y eh, elegir lo que debéis elegir... ...os condiciona vuestro éxito futuro. Entonces, por eso hemos elaborado estos módulos. Primero de eh, análisis de mercado y posicionamiento competitivo... ...luego trabajaremos en la prueba de concepto... Eh, ...propiedad intelectual, re, la estrategia regulatoria... Y el plan de desarrollo, eh, el tema del equipo y luego, por supuesto, el tema financiero, ¿no? El tema de, el plan de desarrollo eh, financiero y luego la estrategia financiera. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros lo que hemos visto es que la ciencia la tenéis fenomenal, eh, la tecnología, eh, tenéis tecnología estupenda y, sin embargo, se falla algunas veces en detalles que, que realmente quizás no sean... Eh, los que ha, eh, os habéis dado, o sea que, en el, que, que hay veces que incluso las empresas ni se dan cuenta que esos fallos existen y no sabéis que, que eso eh, es un tema necesario que luego por ejemplo los inversores eh, van a mirar eso a la hora de invertir en vuestro proyecto. Entonces la idea es que con una serie de mentores, a, con un programa muy adaptado a vuestras necesidades y muy eh, especial para que, que sea eh, un, un, un programa eh, que os sirva eh, trabajar en estos módulos, ¿no? Entonces, vamos en cada uno de estos módulos vamos trabajando eh, en una cosa en concreto. Se pueden elegir los módulos que se haga falta. No es necesario, si una etapa la tenéis superada, no es necesario trabajar en ese módulo. Pero también nosotros, desde el equipo de, de la aceleradora, os vamos a sugerir si esos módulos los tenéis eh, lo suficientemente trabajado o no. Hay una serie de cosas mínimas ...una serie de, de requisitos mínimos que pensamos que es importante... ...a la hora de, de poner eh, vuestro producto en el mercado... ¿no? ...a la hora de, de, de llegar a que, que vuestro proyecto sea una realidad. Entonces, eh, también nosotros desde el equipo de, la, de aceleración... ...os vamos a sugerir, pero, pero también sois vosotros... ...o sea, eh, al final hay un acuerdo mutuo entre la empresa... Y el equipo de, de la aceleradora, en decir, pues estos son los módulos que debemos trabajar. pues Por ejemplo, la proof of concept y el regulatory strategy. Pues ahí tenemos que trabajar, ¿no? O el internal eh, o el business and financial planning, el financial and negotiation strategy. O el market analysis and competitive positioning y el módulo 7 y 8. ¿no? O, sea, el el o sea, cada empresa tendrá unas necesidades y la idea es hacerlo eh, eh, específico para vosotros. Eh, aquí, un poco más, eh, os contamos lo que queremos eh, hacer en cada uno de los módulos, pero yo digo que tampoco yo me quiero enrollar con esto porque lo que quiero es que preguntéis que porque aquí los protagonistas sois vosotros y lo que queremos es ayudaros ¿no? a, nosotros, a, a todas las instituciones que estamos aquí, la Junta eh, el Parque, la Universidad, el CBIOTIC, la Cámara de Comercio, lo, lo que queremos es que se cree empleo y riqueza y, y este pensamos que es el mecanismo más fácil ¿no? está clarísimo que las aceleradoras cuando están bien diseñadas funcionan y, la, y ayudan a que la empresa eh, llegue con esa innovación al mercado y, y venda y, y sea un producto o un servicio monetizable, entonces estas son, eh, aquí estoy poniendo lo que es la, la página web donde aplicaríais, donde se, eh, se rellena la solicitud, hemos intentado hacerla muy sencilla, eh, pero si tenéis dudas pues también podéis preguntar lo, lo que necesitéis, ¿no? eh, ahora si queréis pues ya la comentamos con detalle o lo que queráis. Entonces, yo quería también que Todd eh, eh, presentara a las personas que estamos eh, en este mitad para que nos, pre para que nos preguntéis. Eh, Todd, ¿pensás que es una persona que lleva trabajando con el parque y que lleva ayudando a empresas más de 25 años. Tiene muchísima experiencia en desarrollar e implementar desarrollos que sean exitosos, ¿no? Desde, desde el punto de vista regulatorio, de estrategia regulatoria, desde el punto de vista de estrategia de comercialización cómo eh, él eh, tiene la visión ¿no? de, de relacionar todas las componentes de una empresa. ¿no? Su experiencia, además, es a nivel internacional, porque aquí eso sí que es importantísimo. ¿eh? Por eso lo hacemos también en inglés, que algunas de las personas nos lo ha preguntado. Eh, nosotros pensamos que este mercado, el mercado de salud y de biotech, tiene un, un impacto global y tiene que, estar, eh, tiene que ser... Eh, el, el idioma del inglés. Entonces, nosotros al final del programa se va a hacer un, un pitch con Venture Capital a nivel internacional y luego vamos a, a las empresas que, que veamos que, que están a punto para hacerlo, irán a Boston una semana. ...y presentarán con Venture Capital también de Boston... ...y en el ecosistema de Boston... ...entonces claro, evidentemente... Eh, ...esto tiene que ser en inglés... ...entonces tener a Todd aquí... ...pues nos viene muy bien... ...porque nos da también esa visión... ...y además conoce muy bien el mercado americano... ...y otros mercados, ¿no? también el de Europa... ...y otros mercados internacionales... Eh, ...él tiene experiencia en Medical Device... ...en servicios de laboratorio... ...en diagnóstico molecular, en therapeutic... Eh, ...tiene mucha experiencia... ...en buscar financiación... ...y cómo conseguir eh, esa estrategia de financiación y cómo conseguir hacer un pitch que sea lo suficientemente vendible para que converse, converse, convencer a los inversores. Eh, el tema de comercialización, ¿no? la experiencia con los distribuidores, cómo hace el desarrollo de negocio internacional, eh, cómo motiva a tu fuerza de venta, cómo crea eh, equipos de ventas que estén motivados, porque claro si te casas con un distribuidor que tu producto lo pone al final, pues realmente es un problema. ¿no? Cómo desarrolla eh, la proposición de valor, cómo identifica esos valores clave ¿no? y esa, eh, ese core o esas competencias clave que tiene tu empresa. Eh, la experiencia en venta, eh, también en procesos de compra pública innovadora y procesos de, de interacción eh, con, con la administración pública, no, no solo a nivel eh, Europeo, sino también a nivel internacional. Entonces, bueno, eh, tot, yo no sé si quieres tú comentar algo o esperamos a las preguntas, eh, como tú quieras. Tor. Creo que tú has dicho todo. <risa> <risa> Muchas gracias. Y, y vamos a seguir y eh, esperar pregun preguntas. Vale. Pues yo simplemente, Gustavo, por si quieres contarte un poco cómo ves la, eh, el ejemplo y, y, y te presento a, a ti también, Gustavo, porque eh, yo creo que tenemos una suerte, ¿no? Y perdonad que se... Eh, que, que de contar aquí con Gustavo, porque primero es farmacéutico y es abogado, o sea que tiene doble titulación, tiene un MBA, de es agente de propiedad intelectual, de es agente europeo de patentes, entonces eh, tiene eh, el doble sombrero, ¿no? por así decirlo, que conoce muy bien desde el punto de vista técnico los productos y, y, y tiene una especialización clara eh, en todo el tema legal. Entonces todo el estudio y presentación de solicitudes de derecho de propiedad intelectual eh, ante oficinas de patentes europea y española tramitación de patentes, preparación de dictámenes con respecto a la validez, posibles infracciones en el ámbito de propiedad intelectual o, o propiedad industrial, así como por per, eh, peritaje en procedimientos de nulidad o e infracción ante los jugados de mercantil español españoles. Tiene experiencia en patentes de una amplia variedad de materias técnicas dentro de la química, farmacia y, y biotecnología, que realmente es realmente lo que estamos trabajando sobre todo aquí. ¿no? Y, y bueno, comentaros que además… Ha tenido experiencia, ¿no? Además de que estudió farmacia, ha hecho, ha hecho su máster y estudió de derecho, pues también eh, tiene esta experiencia que, que ha estado trabajando en, eh, en Genetrix desde durante tres años. Todo, eh, pues tuvo mucha experiencia en el campo de anticuerpos monoclonales y tecnologías de células madre adulta y también ha sido director de la Agencia Española de Propiedad Intelectual, de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público. ...de Andalucía, que nos va a venir muy bien, ¿no? porque también eh, son unos agentes clave, ...aunque también los tenemos a ellos, ¿no? pero también eh, es importante que, que haya esa interacción. ¿no? Y, y bueno, su, su experiencia ya os digo que es muy, muy amplia eh, en terapias avanzadas... ...que también tenemos algunas empresas que están trabajando en esto... ...pues células más de ingeniería de tejidos, nanotecnología, terapia génica... Y ha obtenido también el título de agente de propiedad industrial español en 2007, de agente europeo de patente en 2008, eh, diploma de CEPI en litigio sobre patentes europeas en 2011 y está en de Hoffman eh, desde el 2011. Entonces, él eh, tiene y lo conocemos y, sa y sabemos que es una persona que os va a ayudar. Entonces, él, por ejemplo, va a trabajar en el módulo de propiedad intelectual. Entonces, aquellas personas o empresas que estén interesadas en este módulo, eh, pues lo que tenemos que, que conseguir es que eh, es esta serie de hitos. De ¿no? Entonces, eh, Gustavo, si quieres, comentarte un poco cómo te lo planteas y cómo crees que, que podrías tú ayudar eh, con tu experiencia a la empresa. Y muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Sí. Eh, no, Lourdes, dis dis disculpa porque es que es la mala suerte de la vida que me he caído justo cuando estabas hablando, me he caído en un momento, o sea que, que disculpas, bueno, muchas gracias, yo hasta no te he oído, muchísimas gracias por, tu por tus amables palabras. Eh, vamos a ver, la, la forma de, de en la que yo propongo que se haga, digamos, este módulo, es una forma muy abierta, porque dependiendo del ámbito técnico eh, al que pertenezca cada una de las empresas, la propiedad industrial, eh, o digamos, tiene un valor u otro, o mejor dicho, partes de la propiedad industrial pueden tener un valor más importante que otros. ¿no? Normalmente, en el terreno farmacéutico, la propiedad industrial, tanto el know-how, no solamente las patentes, la, las patentes tienen su impacto, pero lo que tiene realmente un impacto también muy fuerte es el conjunto de la propiedad industrial desde la, desde lo que es el trade secret a lo que es la propia marca a lo que es pues, las patentes para los que para lo que sirvan la, las patentes dependiendo del, de, del campo técnico pasando por los diseños industriales en algunos casos es decir todo el conjunto es lo que realmente suele tener valor no y ahora nos encontramos en un mundo además eh, todos habréis oído los, los problemas que hay ahora con la Organización Mundial del Comercio, con todo el tema de las vacunas del COVID, que es un tema francamente interesante, donde estamos discutiendo ahora mismo incluso hacer un cierto waiver de las patentes en el caso farmacéutico de las vacunas del COVID y tal. Es decir, que y ahí hay un problema enorme pues, con, con la propia parte del secreto industrial, ¿no? ¿Qué se hace con el secreto industrial? Porque lo que nos está diciendo por ejemplo, en este contexto, es que eh, el secreto industrial también forma parte del waiver, ¿no? pero es que el secreto industrial, y muchas veces lo olvidamos, es una parte esencial también de la, de la propiedad industrial de una empresa, ¿eh? no solamente las patentes. ¿no? En este sentido, lo que yo quiero que se trate en este módulo, lo que yo, lo que yo propongo que se trate en este módulo, es definir unas estrategias globales que tengan en cuenta, digamos, esta globalidad de factores, ¿no? Insisto, desde el secreto hasta las patentes, hasta los diseños, modelos de utilidad, la marca comercial, es decir, un poco el conjunto de todo lo que hay y dependiendo del sector al que pertenezca la empresa habrá que poner un mayor peso en algunas de estas partes, en alguna de estas patas de la propiedad industrial. Luego también suele tener muchísimo valor el, el hecho de tener una libertad de operación, el hecho de tener una libertad de operación suele ser algo que muchas veces es tan importante o más importante que el tener una propiedad industrial registrada o una propiedad industrial de alguna forma constituida. Y luego, con respecto digamos, al tema de la libertad de operación y ante una situación de due diligence que podamos tener, es absolutamente fundamental tener eh, mínimamente claro todos los temas contractuales. ¿no? Tenemos los acuerdos de licencia que necesitamos para llevar a cabo el tema, qué riesgos tenemos, con quién habría que llevar a cabo esos acuerdos, el tema de los datos, por ejemplo, en el caso de, de aquellas industrias más medtech, cómo, cómo lidio con los datos con los clientes. Es decir, todo ese tipo de cuestiones, no siempre asociadas a patente, pero muy relacionadas con propiedad industrial en general, son las que a mí, de una forma más o menos breve, me gustaría, digamos, llevar a cabo en este tercer módulo. Me callo ya para no quitaros más tiempo del debido. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Yo aquí lo que os pido, por favor, que nos preguntéis. O sea que este Meetup lo hemos hecho para preguntas y respuestas. Pensad que se hizo el pasado tres la presentación a nivel institucional, eh, pero ahora lo que queremos, realmente el objetivo, sois vosotros. Entonces desde la pregunta que os parezca más obvia, o sea, eh, aquí tenéis la, la web, eh, pero preguntad, o sea, sin ningún tipo de, de... <risa> de apuro porque o sea sois elegibles no sois elegibles o sea aquí las empresas que, que queremos que vengan son empresas o que estén en Andalucía o que quieran venirse a Andalucía Lordes puede sí. hacer un comentario que, que yo sí. creo que es muy importante uh, aquí en Andalucía uh, porque uh, no hay un amplio uh, disponibilidad de gente uh, profesionales que tiene Uh, un um, alto nivel de experiencia uh, global um, en ese área de, de tecnología de, de la salud. Y, y entonces yo creo que es importante uh, uh, lo que el equipo de Asex Health ha hecho en um, buscar un equipo de mentores que, que son de uh, uh, toda España Uh, Europa y también desde los Estados Unidos, que uh, puede llevar, por ejemplo, en regulatorio, uh, tenemos uh, un uh, con, uh, experto de regulatorio en los Estados Unidos y, y de verdad también en, en Europa, de Medical Devices y Medtech, uh, que puede, uh, que es difícil encontrar. Uh, entonces yo veo en general que uh, el equipo de a ha hecho un gran equipo de mentores uh, que puede uh, aportar mucho valor a, a empresas que es difícil uh, encontrar como una empresa individual uh, aquí en, en Andalucía. Entonces, solamente quería uh, explicar un poco de, de este equipo. Bueno, Yo si sí puedo, ¿sí puedo hablar. ¿Puedo hacer sí. alguna pregunta. Hola, mi nombre es Coral del Bar. Lo primero, daros muchísimas gracias por esta iniciativa porque creo que es algo que necesitábamos muchos para dar el salto. Yo, la primera de, de nuestras preguntas, estoy aquí, eh, somos dos, Igor Suir y, y yo, los que estamos interesados en, en esto. Tenemos un prototipo que se está ahora mismo en Clinical Trial, es sobre. Eh, eh, Digamos que eh, se ha instalado en la UCI, en los hospitales del US Varnish. Estamos haciendo el clinical trial, eh, con, sobre todo con signos vitales, y con los signos vitales podemos predecir eh, la, el porcentaje, bueno, la transmisión la y la mortalidad, pero con unos valores que nos han conseguido hasta ahora. Y no solamente eso, sino que somos capaces de eh, indicarle a los, a los intensivistas que eh, tipo de acciones deben tomar para revertir ese proyecto y minimizar el riesgo de muerte o de transmisión. Ahora mismo lo estamos haciendo clinical trials allí con, con 50 personas que están probando el sistema, contables, etcétera y viendo las comparaciones. No tenemos ninguna uh, startup hecha aquí y la cuestión es, nos da tiempo, somos viables, somos candidatos para entrar uh, en el... En este... Es muy buena pregunta, Coral. No sé si, Todd, quieres, porque es un tema que discutimos, ¿no? Lo que nos interesa es que tengáis un equipo comprometido a nivel también de desarrollo, o sea, de, de desarrollo de negocio, que, que no sois, que no seáis solo científicos, sino que haya gente que quiera trabajar en pues, todo lo que es poner un... un una, un proyecto para ser una realidad desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista eh, también de, de mercado, ¿no? Entonces, eh, siempre que haya ese compromiso y, y que vayáis a venir a Andalucía, que yo entiendo que sí. Sí, vaya, nuestra idea somos de la universidad, allí estamos apoyados desde luego por, digamos, el... El eh, Jewish Barner, el que hay en, en San Luis, digamos es el central, pero se conectan los datos de 16 otros hospitales comunitarios. Eh, hay un grupo de trabajo que nos ha apoyado y hay una empresa, una, una empresa DNC Intelligence System, LLC. Eh, no sé si podríamos convencerlos de venir aquí o no, pero nosotros interesados eh, estamos. ¿no? Entonces la cuestión un poco para empezar en todo esto, nosotros queremos y es si podemos optar. Yo, yo entiendo que por supuesto, eh, pero si queréis que haga un comentario, vamos, Coral, yo ayer estuve hablando con Igor también sobre uh -huh. esto, o sea, lo veo que es un proyecto súper interesante y, y que tiene muchísima potencialidad y lo que tenemos que convenceros es que vengáis a Andalucía, pero claro, para ser... Eh, eh, eh, elegirles para el programa <risa> tenéis que tener la intención de venir a, And a Andalucía ¿sabes? Sería, o sea, ¿Cuál es el mínimo que necesitamos presentar para hasta el 28 para poder optar al programa? Digamos que, por e ser más concretos un equipo, un equipo, o sea que tengáis alguien que, haya, que, haga, eh, que vaya a llevar adelante este, este proyecto no solo desde un punto de vista científico sino, un sino desde un punto de vista de desarrollo de negocio que, que, vale. porque para hacer, o sea, que no es suficiente hacer una, una idea, pero vamos, yo entiendo que sí que lo tenéis, o tener la potencialidad de tenerlo. Vale. Listo. Porque además es un tema que podemos ver también en el módulo 7 de, de External y e Internal Team, pero vamos, que sí que tenemos que tener un mínimo porque tiene que haber un compromiso de eh, aprovechar el programa, básicamente. Yo, por ejemplo, una de las cosas cuando habéis dicho PIC, eh, yo he dicho, pero si yo quiero hacerlos todos, ¿no? O sea, yo... Bueno, y este está bien. Si, uh, si ves valor en todos los módulos, entonces hacen todos. Pero también queremos asegurar que no, no está forzando a alguien a participar en un módulo donde tiene ese parte bastante bien desarrollado, porque el... el uh, uno de los recursos más uh, uh, con más escasez en un startup o en un proyecto es tiempo. Y no es nuestra intención de quemar uh, tu tiempo sin poner valor. Claro. No, pero yo entiendo que nosotros que estamos más en el lado de la ciencia y que ahora intentamos pasar al translacional, lo primero que nos hace falta, y lo hablo yo, que, que trabajo digamos que en un ambiente interdisciplinar, lo primero que tienes que aprender es la lengua de, de, la, de los interlocutores con los que vas a hablar, ¿no? vale. y eso nos falla. Aquí hace un comentario Juan, Juan eh, coge el micro, que tú tienes también mucha, eh, eh, mucha experiencia en esto y es que dice que efectivamente que en Andalucía está muy de acuerdo con Todd, no tenemos expertos con una visión global aún, pero bueno, aquí es lo que estamos intentando, son nuestros primeros pasos y, y por supuesto, de hecho, eh, vamos, que, que, que para nosotros es fundamental que tengan esa visión global, porque es que, o sea, una empresa... Eh, compite en las empresas que a nosotros nos interesan, a las empresas del parque, son empresas que, están, eh, que su, a, su mercado es global. Entonces sería absurdo trabajar para un mercado local. Y también otro tema de los mentores es que hasta que sabemos uh, exactamente las empresas es que, uh, que son seleccionadas para el programa, programa no vamos a saber exactamente cuál mentor es vamos a usar porque vamos a poner el mejor mentor de todos los que tenemos para esta uh, empresa que con obviamente si alguien que tiene experiencia en ese uh, tipo de producto o este uh, tipo de enfermedad o cualquier cosa vamos a elegir ese mentor para esa empresa uh, entonces estamos tratando Hacer la programa no solamente de los módulos, pero también de los uh, mentores, el más personalizado uh, posible para tener el máximo de impacto para la empresa o el proyecto. Eh, yo tengo una pregunta si puedo abusar y sería para Gustavo. Eh, sobre protección, propiedad intelectual. Eh, nosotros, este prototipo, vamos a sacar ahora dos publicaciones y teníamos pensado protegerlas durante 12 meses como paper clip. ¿Es suficiente o deberíamos pensar antes de, de, de, de, de publicarlo hacer otra estrategia? Bueno, vamos a ver, yo, yo lo, que, lo que te digo es que en Estados Unidos y en Europa hay una, con respecto a patentes, hay una legislación con algunas distinciones importantes, ¿no? Eh, como sabrás, en Estados Unidos existe el Grace Period, lo que significa que cualquier cosa que se ha publicado por parte de los propios inventores durante un año antes de la presentación de la patente, pues no, no afecta. El problema es que eh, sí que afecta a otras regiones, como puede ser Europa. Entonces, cualquier... Eh, si hay un interés, al menos en Europa, sí. mi recomendación es que bueno, pues simplemente deposites la patente con anterioridad a cualquier divulgación o cualquier accesibilidad al público de la información. Cuando te hablo de accesibilidad al público de la información te hablo de todo, ¿no? te hablo de congresos, te hablo de la propia publicación online, que eso hay que tener mucho cuidado porque Ajá. últimamente o un depósito en de secretaría de una tesis, cualquier cosa de este tipo te puede, te puede generar un problema. Pero Porque... todo depende de los territorios donde tú quieras tener patente. ¿eh? Es decir, eh, ten en cuenta que además el grace Period no es una cosa única de Estados Unidos. También se da la circunstancia de que tienes un periodo de, de, de gracia en algunos países adicionales, como puede ser Rusia son seis meses, Japón es un año, y tienes más periodos de gracia. Lo que pasa es que hay una diferencia con Estados Unidos muy importante que es que en estos países tienes que presentar una patente nacional. Es decir, si quieres, si quieres tener una patente, por ejemplo, con un periodo de gracia en Rusia de seis meses, tienes que presentar en Rusia. Puedes presentar también una PCT, ¿no? pero pues, tienes que presentar en Rusia. Bueno, eh, en definitiva, eh, simplemente si, si, si, si hay interés en la patente y sobre todo interés al el mercado europeo, necesitas presentar primero la patente y posteriormente publicarla. Y solamente yeah. un comentario más ¿Sí? en eso, desde, no del punto de legal y patente, pero desde el punto de vista de tu modelo de, lo de negocio. Y este es que para empresas, en general, la comunicación es muy estratégica. Es muy, muy estratégica. Y si parte de tu modelo de negocio es licenciar uh, tu tecnología a una empresa más grande, Um, este puede tener gra uh, gran impacto um, en ese proceso si has divulgado mucha información, si fue esa empresa, no hubiera dicho nada hasta este punto. Entonces, ¿es otra consideración comercial o desde tu modelo de negocio? ¿Cómo va a ser eso? Ajá. Eh, nosotros, por ejemplo, sí es verdad que tenemos un par de comunicaciones a congresos al respecto en Estados Unidos y yo por ejemplo este tipo de digamos de, de device o de aplicación que hemos desarrollado por ejemplo en Dinamarca en países del norte de, de Europa digamos pues más proclives a por cómo funcionan los hospitales a, a instalar este tipo de, de estrategias para reducir costes. ¿no? Entonces, eh, vale. Entonces, quizá a lo mejor no es tan buena idea publicar tan rápido los papers, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo, yo creo, en línea con lo, que, con lo que dice Todd, yo creo que tiene toda la razón Todd en todo lo que dice, eh, vamos a ver, yo creo que lo que tenéis que hacer simplemente es con vuestro agente de la propiedad industrial o con quien estiméis, lo que tenéis que hacer es determinar cómo lograr, digamos, hacerlo todo. Es decir, yo creo que al final no es una cuestión de elegir, es una cuestión de seleccionar aquello que puedes hacer. ¿no? Eh, si ya tienes una serie de congresos divulgados eh, y ya tienes una serie de información divulgada, pues, hombre, esa información que ya has divulgado a lo mejor te puede ser de utilidad también para poder, para poder digamos, eh, di divulgar esa parte de la información. Entonces, yo lo que creo que lo que tendrías que hacer es consultar un poco cómo manejar la información de forma que podáis... Porque también hay un momentum de las empresas, que me corrija todo ¿no? pero hay un momentum, hay un momento en el que puedes divulgar, puedes lograr, digamos, eh, generar la empresa. Eh, luego ya cuando se pierde ese momento, en mi experiencia con empresas, llega un momento en el que ya eh, es difícil. Es decir, hay un momento en el, que, en el que la empresa se tiene que crear, hay un momento en el que tienes que divulgar, hacer accesible al público y la mejor publicidad, en mi opinión, siempre es el publicar en un buen paper, es decir, es la mejor publicidad que puedas tener. Pero claro, eso tienes que acompasarlo un poco con el resto de cosas, ¿no? Pues con un secreto industrial, en caso de que sea necesario, con una patente, con lo que sea, ¿no? Y ahí lo que necesitas es un asesoramiento global, una persona que te diga, oye, mira, hay que tener en cuenta lo que dice Todd, de, de, de, de, de poder también divulgar una parte de la información, de publicarla, pero acompasada siempre del resto de las cuestiones. Entonces ahí necesitas un poquito de asesoramiento un poco global, que eso es un poco lo que veremos también en el tercer módulo, entiendo yo. ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias a ambos por vuestra opinión. Sí, gracias a todos. Oye, preguntad lo que se ocurra, ¿eh? que lo importante es que de aquí se, sepáis bien hacer la solicitud, ver las expectativas que tenéis del programa, ver cómo os podemos ayudar. Eh, mm -hmm. De verdad, no, no tengáis ningún tipo de, de apuro en coger el micro y preguntar, que es para esto, para lo que hacemos este Meetup. Pues yo sí puedo abusar un poco eh, y nadie más pregunta. <risa> eh, a mí me gustaría que explicarais un poco, eh, porque no me he metido en la aplicación, eh, qué tipo de cosas se nos van a pedir para presentar en la aplicación. ¿no? Si podéis eh, desarrollar esto un poco. Sí, bueno, básicamente lo que os vamos a preguntar: cosas. Eh, además de la aplicación, hay cosas que puedes contestar. Eh, y que si no sabes también puedes decir no sé ¿no? O sea, hay, eh, lo importante aquí no queremos abusar del papeleo ni haceros perder tiempo sino pero queremos evaluar y queremos eh, asegurarnos de que la empresa es eh, interesante para este programa y que este programa le va a ayudar eh, básicamente preguntamos tema un poco del modelo de negocio de si eh, tenéis algo de financiación ya si, eh, si te, cómo tenéis el estado de propiedad intelectual, el mercado clientes financiación y un poco producto básicamente vale. eso es lo que contamos y por ejemplo en este caso que somos dos rellenamos solamente eh, con, con uno con el nombre de uno de nosotros ¿no? que luego sí. nos vayamos repartiendo según podamos con a qué módulo va cada uno ¿no? sí de, de, de, en el equipo sí puede, si si podemos, podemos contar, claro en el equipo sí que contáis el nombre y un poco podéis poner el link del linkedin link y ahí y viene todo también Javier, también de Devitech, que es una empresa súper interesante, también tiene alguna pregunta. Eh, Javier, eh, sí, no, ¿Me, me oís ya bien? Sí, te vemos fenomenal. Vale. Eh, bueno, eh, bueno, cuento un poco. Nosotros en principio estábamos interesados, eh, como decía Lourdes, bueno, pues el, todo lo que presentáis seguramente es muy interesante, pero bueno, hay que optimizar el tiempo, ¿no? También como estabais diciendo. En principio, nosotros estábamos más interesados en el tema de. ...de la prueba de concepto, también aspectos de propiedad intelectual, eh, que para, bueno, nos, digamos, cuento un poco. Nosotros eh, lo que hemos desarrollado es, un, es un, un sistema de, de, de, de bioreactor eh, para cultivos de, de células y de microorganismos. Entonces, bueno, para nosotros la, propiedad, la protección de la propiedad intelectual es, es un tema fundamental. Y, bueno, y después también otros aspectos como de, de desarrollo de negocio y, de y lógicamente, de búsqueda de, de financiación. Entonces, bueno, la, la pregunta que quería hacer también es en relación a, eh, digamos, el, la formación que se vaya a dar, va a ser en Granada. Eh, bueno, nosotros estamos en Sevilla, nos podemos desplazar perfectamente, pero, bueno, como también es el, el tema del tiempo es importante. No, no, no. no o sea, la idea del formato es mixto. Sí que vamos a tener el día que hagamos, el 17 de diciembre, que vamos a tener el encuentro con los inversores... Eh, sí que eso va a tener que ser presencial, pero también claro. tendrán a lo mejor inversores con Estados americanos que lo haremos a una hora que puedan conectarse. Eh, uh -huh. y, pero, pero sí que es verdad que el face to face algunas veces en estas cosas ayuda. Eh, en muchas de las sesiones la mayoría va a ser online, sobre todo para las circunstancias que nos encontramos de COVID y tal, ¿no? Entonces hemos, hemos descubierto el Zoom o, o las videoconferencias que son súper eficientes y de hecho nosotros ya hemos tenido alguna, ¿no? Eh, Javier, y, y la idea sí. es trabajar eh, en ese, de esa forma, ¿no? O sea, por videoconferencia lo máximo. ¿Habrá también alguna sesión eh, presencial para que os conozcáis? Porque también el aprendizaje de Peers, pero que ya os digo que va a ser, depende un poco de las circunstancias, pero que va a ser a lo mejor dos días o, o tres, como mucho. Uh -huh. Y la, la que sí que sí nos gustaría que estuvierais todos es la del 17 de diciembre. ¿De diciembre? Sí. Ah. Esperamos que no tengáis ningún compromiso ahora. No, todavía <ríe> para esa fecha no. Muy bien, gracias. Más cositas, porque estas preguntas, como veis, son muy oportunas y, y ayudan mucho, ¿no? Y uh, sí que es verdad que también el aprendizaje entre vosotros, porque que habéis pasado por estas circunstancias eh, ayuda. Aquí, eh, uh, espera que estoy viendo que hay preguntas, ¿no? Pregunta eh, a tu eh, CG. Eh, dice, bueno, me incorporé algo tarde. Para acceder al programa, necesario ¿será necesario aportar alguna financiación? No, no, en absoluto. No, no, este, este programa lo que tienes que aportar es tu, tu conocimiento y que eres una empresa con potencial de crear empleo y riqueza. Eso es lo que nos, os pedimos y es muchísimo, porque no es fácil. Pero no, el dinero no tenés que aportar. nada. Sí, sí, sí, vale, muchas gracias. Es que hay otro tipo de ayuda para empresas recién creadas, en las cuales yo he asistido ¿no? a algunas reuniones, y dicen, bueno, para poder empezar la empresa tiene que apota, aportar algo de capital y nosotros aportaremos un 80% más o como sea. En principio este programa está abierto a ideas fundamentalmente, entiendo. No no, no, no solo ideas, también a proyectos, pero es equity free, si es lo que estás vale. preguntando, ¿no? O sea, no claro. nos quedamos sí, sí, con nuestro sí. capital social eh, en absoluto. Bueno, un tipo de, de, de garantía o responsabilidad o un mínimo, vale, pero bueno, bueno, entiendo, entiendo la respuesta. Creo que había un depósito, estoy pensando ahora que, que esto de 250 euros, pero simplemente la, la, la. Para, para es como un copago, ¿no? Para tener sí, sí. Que, que, que nos lo está haciendo, porque también el tiempo es importante para nosotros, para los evaluadores, para los mentores, para todos. O sea, eh, aquí una de las cosas que nos han pedido los mentores es que ellos quieren también impacto en el sentido de empleo y riqueza. Entonces nosotros eh, es lo que también proporcionamos. Entonces queremos también seriedad por, por, por ambas partes. Aquí hay otra pregunta, ¿no? Que también levanta la mano. Eh, en carne y peña ha levantado la mano. Si sí, abre el micro en carne y pregunta lo que... Fue sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Pues a ver, me he incorporado un poquito tarde, pero bueno, eh, yo quería ver exactamente este tipo de proyectos, si está solamente encauzado a, a empresas de, de, digamos, de innovación en el aspecto de, de medicina o de investigación, de salud y tal. Porque nosotros, claro, nosotros somos un proyecto de salud, pero en el cual prestamos, damos bienestar y salud a las empresas y a las organizaciones. Lo que hacemos es que creamos empresas saludables. Entonces, claro, no sé si exactamente si nuestro proyecto podría encajar en este tipo de, bueno, en, en este tipo de proyecto que, que estáis haciendo o si podríamos hacer como una especie de colaboración a nivel mm, diferente. No entras como empresa, sino que eh, sería algún tipo de colaboración. Porque claro, no sé exactamente si las empresas que vaya a acoger, pues son, son empresas que están pues solamente eh, que estén digamos cuadra, encuadradas dentro de la investigación de la salud, ¿no? como puede ser el laboratorio y demás, o cualquier otro tipo de empresa que tenga un proyecto destinado a la salud. Aquí lo que pensamos en Carni, y te agradezco la pregunta, es que salud es un, un sector clave ¿no? y muy especializado, con unas características muy particulares. ¿no? Por El tema de los tiempos eh, de maduración son más largos, los ensayos clínicos, el tema regulatorio que que ha hablado, eh, lo, que, lo que aquí no importa, lo que no importa es valorar esa componente tecnológica ¿no? y, y si consideramos la salud en el sentido amplio de la palabra, pues yo creo que podríais aplicar. Eh, como nosotros lo hemos seleccionado el programa y como lo hemos diseñado, hemos seleccionado MedTech, Biotech y Digital Health, pero eh, yo creo que esto es la barca y siempre que tenga un componente tecnológico de innovación que sea algo nuevo eh, para el mundo, eh, yo, yo creo que sí que podría entrar. Entonces, si quieres, lo, lo discutimos un poco más en detalle o cualquier duda ya más específica, vale. pero para que, eh, que se pueda trabajar. Vale, estupendo. Perfecto, gracias. Más preguntas, más curiosidades, eh, eh, cualquier comentario también, encantadísimos. No sí, sé, eh, alguna cosa que queráis que nos haya quedado claro. Habéis eh, visitado la página web, si tenéis cualquier cosa, eh, bueno luego también nos podéis preguntar. Pero bueno, no, quer no queremos quitar más tiempo. Si no hay más preguntas, la vamos a terminar. O sea que, o preguntar o... <risa> y, y este es el momento que tenemos para aprovechar, para hacer preguntas con... Que también está aquí Todd y Gustavo. O sea que si tenéis cualquier... Bueno, un, una pregunta rápida. La, la duración, digamos, de, del programa... Eh... Sí, muy buena pregunta, claro. Son cuatro meses, empieza en septiembre y acaba en diciembre. Y ya para principio de año será la visita la semana a Boston. Eh, pero el 17 de, de diciembre termina, que es el Pitch Day. Y tenemos por módulo diseñado dos semanas, más aproximadamente. Empezaría el 3 de, de septiembre. ¿Y cómo están organizados? ¿Por horas o cómo sería? Por semanas, o sea, ponemos dos semanas por... Eh, por módulo, entonces eh, se, sería ir trabajando, o sea, dependiendo de los módulos, pero va, hay eh, un espacio secuencial, no, por así decirlo, ¿no? de, uh -huh. de fechas que vamos a si ir. los comento, pero creo que no merece la pena ir al, al todo el detalle de cuándo empieza cada módulo. Pero eh, una cosa importante es eh, básicamente hay reuniones con los mentores y después uh, homework. Que necesita hacer uh, la, la empresa entre los lo reuniones con el, uh, men el mentor para, para comentar, dar dirección, uh, corregir uh, algunas cosas y después más uh, tareas para la empresa antes del próximo próxima reunión. Sí, porque nosotros, o sea, cada eh, al final de un módulo tú tienes que haber terminado una serie de hitos. Esos hitos tenemos que, que asegurarnos eh, que están bien. Entonces, para que esos hitos estén bien, al final del módulo has tenido una serie de objetivos y has tenido, como dice Todd, una serie de eh, deberes que tienes tú que realizar. El mentor lo que te hace es te guía, pero tú eres el que haces el trabajo. ¿Tendrán entregable, entonces, que preparar la empresa para... El entregable, el entregable es el pitch final, pero ahí... Eh, trabajando módulo por módulo. O sea, el entregable como tal oficial es el pitch. Eh, hay aquí también preguntas, ¿no? Eh, aquí dice Juan que en mi experiencia 20% desarrollando la idea, 80% de esfuerzo intentando venderla. Claro que sí, si es que eh, sí. es justo, ¿no? Gran iniciativa, César, gracias Juan, porque tú que tienes experiencia, que eh, Juan vendió parte de su patente ¿no? a Boston Scientific por 4,2 billones o sea que tiene experiencia en esto eh, también nos pregunta Encarne ¿la inscripción se realiza en la misma página web? sí eh, si, si queréis la ponemos aquí eh, si se realiza a través de la web no sé si queréis la puedo poner aquí está puesta Lourdes, la hemos puesto al principio y hace un momento lo he puesto otra vez sí. lo acaba de poner sí. Ana el acceso directo a, a la inscripción perfecto, no sé, si digo por si queríais que la viéramos, como se si como se ve. Pero vamos, que no sé si merece la pena. ¿Más cosas que se os ocurran? Bueno, yo creo que está más o menos claro y lo que tenemos es que ponernos a trabajar. Ya. <risa> yeah. Muy bien. Pues entonces os dejamos aquí, ¿vale? Porque no ya os digo que el tiempo es oro para nosotros... Uy, se llevará un poco. Eh, y entonces lo que queremos es que... Eh, lo, lo único eso que animaros a que os escribáis... Que no, no lo dejéis pasar, por dios, que no llegue el 15 de mayo y nos digáis, o el 20 o el 25, y digáis, oye, tenemos un montón de preguntas, tal y cual, porque a lo mejor no nos podemos atender tanto como ahora, ¿no? Entonces, que yo creo que es importante que, que veáis la página, que lo escribáis y que nos preguntéis cuanto antes lo que las dudas que podáis tener. ¿Vale? Yo pensamos que es un programa que os va a ayudar y realmente hemos trabajado mucho bueno, y lo que nos queda, ¿eh? O sea que, que, que, que también estamos abiertos a vuestros eh, comentarios y lo que queremos es que esto sirva y que os ayude para que desarrollar vuestro... Pensad que vuestro éxito es nuestro éxito, así que tenemos muchísimo interés que pues salga bien.